He deambulado por la ciudad durante horas, pero cada vez que doblaba una esquina, me encontraba aquí de nuevo. La cara de un ángel celestial. Lucharía contra todos los demonios del infierno para estar ante vuestra puerta. Si me repudiáis, estoy acabado. Tales pensamientos hacían. Nuestro arzobispo son obra del diablo. Vuestra concupiscencia condena vuestra alma y la de. Nuestro arzobispo. Acepta. Anezca para gastar algo de esa sangre ardiente. Si tenemos que hacerlo, os vigilaré de cerca, joven sin moral.